La casa fantasma a Ingrid Preti, de este lado, con que Denis Pérez y a Neuri Rodríguez los globitos de Navidad preparando la vaina <tose> Mira, mira, va a amarrar eso de una vez Ahora que se va ahí. ir Tienes chamaquito <tose> a Pero pues Se fue, ay, se fue, ¡Qué fue. Pero no, para. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué duro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! No. No. ¡Ey! No el ¡Ey! Suéltale, ¡Ey! Suéltale ¡Ey! no, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Ponlo que coja aire. Ponlo bueno, en la calle para que coja aire. Agárralo pues la vaina, sí, Ale. Mira, ¿Está bien? en la calle para que coja aire. Este es el copiloto. No Denny Pérez, que Pero yo lo se está